Hola, mi nombre es Eduardo y os voy a enseñar mi proyecto para la asignatura Lenguaje de Marcas. Antes de nada deciros que podéis ver la documentación que he consultado para mi proyecto y descargaros los ficheros comentados explicando el uso de cada elemento en el artículo que he subido en mi blog. La web está construida con tecnología CSS3, HTML5 y Javascript. El directorio de la web consta de cuatro ficheros HTML y varias carpetas. Nos entramos en el HTML, pues vemos que al principio en el HEAD tenemos las etiquetas meta por ejemplo esta de Charset UTF-8 que le dice al navegador que tiene una codificación UTF-8 entonces nos interpretará tanto las tildes como las señas tenemos una descripción, algunas palabras claves que le sirve a los buscadores y un, el nombre del autor también tenemos esta etiqueta Viewport que es lo que va a permitir que la web no sea escalable en la versión para móvil también tenemos este favicon con esta etiqueta lo que vamos a conseguir es que nuestro navegador nos muestre aquí un pequeño iconito eh, a continuación ponemos nuestros estilos al final de la página vemos que está nuestro javascript ¿Por qué los CSS están al principio y los javascript al final para que no entorpezca la carga del documento las etiquetas que he usado de html5 son header que se usa para los encabezados ya sea de un artículo o la cabecera de la web nav para mi menú principal Main para el contenido principal, article para los artículos, aside para el menú lateral y footer para el pie de página. Esto solo da información sobre la estructura de la web al navegador y a los buscadores, por lo que no va a afectar a la apariencia. He usado un mapeo de coordenadas para un elemento de la aside, lo que me permite usar varios enlaces en la misma imagen. En este caso, enlazo webs de documentación y validación. Vamos a comprobar que nuestro código esté bien escrito y validado. Primero vamos a validar el HTML del Intex. Ahora toca el CSS. Pasamos al apartado Certificado. Vemos el HTML y luego el CSS. Ahora toca la página Experiencia, el HTML y el CSS. Y por último toca Contacto. Vemos que tanto el HTML como el CSS están correctos. Si vamos a Contacto, vemos que aparecen unos textos guías en el formulario. Ahí utilicé Placeholder una nueva propiedad que ha aparecido en HTML5 y que te permite mostrar un texto sin entorpecer la escritura, algo que era complicado de imitar en anteriores versiones y tenías que hacer con Javascript. La estructura del formulario es una tabla camuflada, con celdas de tamaño relativo al contenedor, por lo que se adapta a él. Además he especificado que algunos campos sean diferentes a solo texto, como es el de email, que va a permitir una validación de ese campo para que el formato sea el correcto al presionar el botón submit. En este caso como no vamos a enviar los datos a un servidor, la propiedad no va a servir para nada. También he usado Type password, que va a ocultar visualmente el texto a la hora de escribir. Si nos centramos en el CSS, una de las propiedades más importantes que ha aparecido en CSS3 y que he usado bastante, es DisplayFlex, que permite convertir el contenido de un contenedor en flexible, provocando que los elementos internos se distribuyan según las propiedades y el estado que tenga el contenedor lo que me ha facilitado el maquetado, ya que antes había que pelearse con la propiedad float y position. He podido colocar tanto elementos unos al lado de otros como es en el menú, como unos debajo de otros como es en el aside, o distribuyéndose el espacio entre elementos como en los títulos de la cabecera. Además de eso he usado media queries que son líneas de CSS que permiten que se asigne unos estilos llegados a una determinada resolución, permitiéndome cambiar la distribución de la web según la resolución del dispositivo y adoptando así un Responsive Design. Por ejemplo, he ocultado algunos elementos con Display none y muestro otros que estaban ocultos. Además de eso he usado dimensiones relativas, como los porcentajes o VH, que captura la altura del dispositivo y se le asigna a un elemento. Esto me ha ayudado bastante para que la web sea adaptable a la ventana. Otro elemento a destacar son las fuentes que he usado, ya que algunas están guardadas en el directorio web. Usando arroba phoneface puedo especificar dónde está guardada la fuente y cómo la voy a llamar cuando use la propiedad font-family. He tenido que usar diferentes extensiones de fuentes para que se viera en diferentes navegadores. Algo que me ha ayudado en este aspecto ha sido la siguiente web, que subiendo un fichero de fuente te la convierte a fuentes compatibles con varios navegadores, además de decirte cómo tienes que importar las fuentes en tu código CSS. Otra propiedad que me ha ayudado mucho a la hora de darle dinamismo a la web es la propiedad Transitia. Especificando a qué propiedad del elemento va a afectar la transición y diciendo cuánto va a durar la transición, podemos conseguir un efecto de animación usando tan solo CSS3. Por ejemplo, en el menú en modo Responsive, le he pedido que afecte a la propiedad Height. Por tanto, cuando la propiedad Height cambie, se va a producir una transición. La propiedad Height la he modificado con el botón de menú. Algo parecido hecho con el slider de la página principal, que explicaré más en profundidad cuando lleguemos al apartado Javascript. Otra propiedad similar a Transition es la de Animation, pero esta te permite usar fotogramas, por lo tanto no necesitas usar Javascript u otro elemento para que se produzca la transición, por lo que puedes hacer que se anime continuamente o solo una vez. Esto hecho con la galería de la página Experiencia, que se reproduce infinitamente, modificando la propiedad Left, y cuando por primera vez se carga la página o al darle a un hipervínculo del menú, pero esa animación solo se lleva a cabo una vez, a diferencia de la galería. Otra propiedad que me ha parecido interesante es la de Position fixed, por ejemplo para que el menú apareciera siempre arriba, y la de Background Attachment fixed que hace que el fondo se quede fijo y quede un efecto curioso cuando se hace scroll en la ventana. Para conseguir aún más dinamismo he usado Javascript. Con Javascript puedo alterar elementos del DOM en un momento determinado, tanto el CSS como el HTML. Un elemento que se nota nada más abrir la web es ese efecto rebote. He capturado el evento de cuando la web estaba lista y entonces se añade a la web dos clases que contienen la propiedad animation que he explicado antes, y con setTimeout he podido establecer que pasado un segundo, vamos, cuando se acabe la animación, las clases se eliminen ya que esas clases interferían con otras que tenían el CSS. Vemos que aparece la clase Animar y Entrada, y pasado un segundo, desaparece. Aparte de setTimeout, he usado setInterval, lo que me permite establecer un intervalo, y así se lleva a cabo una porción de código cada cierto tiempo, algo que he usado en mi slider principal, modificando la propiedad left que junto con la propiedad Transition de CSS3, me permite ese efecto de desplazamiento continuo. En este caso no sé la propiedad Animation como en la galería de experiencia, porque capturando el evento de cuando el ratón pasaba por encima del slider, he podido eliminar el intervalo y pararlo para que se pudiera leer el texto, y volviendo a establecer el intervalo cuando el ratón abandona el slider. El método classList.add me permite añadir clases y remove eliminar clases. Algo que he usado en bastantes ocasiones en los ficheros de Javascript. Con .style.propiedad he podido cambiar los estilos de los elementos capturados. He creado algunos audios y los he reproducido con el método .play y .pause. Y capturando el evento onended me ha permitido cambiar el icono del reproductor cuando terminaba la canción. Algo que me costó un poco de sacar es que cuando se pulsara un enlace, la página hiciera un efecto de salida y posteriormente fuera ese enlace, ya que si tú haces clic sobre cualquier hipervínculo, el navegador te manda ese hipervínculo antes de que pudieras mostrar nada. Eso lo conseguí capturando el enlace de donde hago clic, y uso un Prevent Default para que el navegador no fuera ese enlace hasta que se ejecutara mi código. Y pasado casi un segundo con Location, el navegador fuera ese enlace. Otro evento interesante es el on scroll pudiendo ejecutar una función cuando se hiciera scroll en un elemento, en este caso en mi ventana. He podido capturar la posición de un elemento respecto al principio de la web y con eso hacer que mi menú se fijara al pasar por encima suya, aplicando una clase, y algo parecido hago con el menú al pasar por el div de educación. El elemento del menú seleccionado cambia de experiencia a educación, y al revés. No hay que aprenderse los métodos, eventos o propiedades del DOM de memoria, ya que hay mucha documentación al respecto pero sí un poco saber por dónde va el asunto. Por último, mencionar la documentación que he consultado. Una de las páginas que más me ha ayudado es W3 School, el foro Stack Overflow y, por supuesto, YouTube. Esto ha sido todo. Un saludo.